El 2014 van fer servir als serveis Ocupación de Barcelona Activa 22.905 personas, lo que supone un 20% más que el año anterior. De estos usuarios, de la mitad han conseguido trobar feina en seis meses. Eso ha estat posible, asegura el Ayuntamiento, gracias a impulso que ha rebut Barcelona Activa en los últimos cuatro años. La verdad es que en aquest mandat hem incrementat un 75% los recursos para poner en marcha políticas propias de ocupación y de impulso al crecimiento económico. Yo creo que comenzamos a tener resultados positivos. Estamos tenint una situación que ens albirà una situación de futuro eh, pues buena. No? Una otra de las explicaciones que las dan a estos bons resultados es el cambio en el modelo y la orientación de Barcelona Activa, que es vol centrar més en convertir el en candidat y en atendre al usuario de una manera más personalizada, dotando de una formación a mida, un servei que dona resultados. 20 puntos de diferencia en las taxas de inserción laboral. Por tanto, para nosotros es importante que la ciudadanía conegui que realmente aquests recursos públicos oferts en materia de inserción laboral tengan realmente unas cotes de eficacia y eficiencia que val la pena que, por tanto, siguen utilitzats. El consistori ha volgut destacar el compromiso amb els col·lectius amb més dificultats per trobar feina, com joves, personas con discapacidad, majors de 40 años y personas en riesgo de exclusión social. Aquests dos últimos grupos serán los principales destinatarios del programa Barcelona compromet, que al 2015 tendrá un presupuesto de 22 millones de euros para facilitar la contratación de 1.340 aturados.